Zombie Apocalypse ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a abrir más máquinas, no sé el dinero que tengo, vale, tengo 35, no, no, 3500 de oro, ¿vale? Que equivale a 35 máquinas que vamos a abrir hoy Buscando nuevos coches. Eh, necesitamos gemicas para la próxima actualización. Ya sabéis que va a salir una nueva legendaria que todavía no se sabe cuál es. Lo tienen que anunciar. Una de ellas, aparte de las dos ya que dije, es que van a meter un botón de reinicio, vale, que al morir va a salir para que no tengamos que salirnos de lo que es la pantalla en la que estemos jugando y poder reiniciar en esa misma pantalla. Mejoras que van metiendo en el juego poco a poco Para que sea cada vez mejor Ojo, la moto de nieve chavales Si no la tenéis Tenéis el vídeo en mi canal De cómo conseguir este coche oculto Vale Y ya lo último que pusieron Que fue hace unos pocos días Fue que eh, Bueno, van a meter de nuevo Mapas que habían quitado Van a ir como rotándolos Vale eh, a lo mejor una semana salen unos A la siguiente semana se rotan Desaparece uno y entra otro ¿Vale? No sé cuál es el tiempo de rotación Cada cuánto tiempo se rota Pero vamos a poder a jugar a todos los mapas ¿Vale? Volver a los antiguos A los primeros que había Como des desfiladero, por ejemplo O este mapa que tantos me pedís Que ha desaparecido Que ya no está donde se consigue el coche oculto de la montaña rusa Que muchos de vosotros me decís David, no me sale el mapa No puedo conseguirlo Vale, ahora lo vais a poder conseguir Vais al vídeo, veis cómo se hace Y lo conseguís Y bueno, llevamos ya dos o tres épicas No está nada mal De momento, gemicas pocas Sube de nivel seguramente Porque 35 máquinas Creo que eran las que vamos a abrir nos va a dar experiencia de sobra a ver si nos saliese algún coche, ojo que no estoy atento, pero a ver si nos saliese algún coche de más, vale, para poder funcionarlo y bueno, parece ser que nos están saliendo bastantes, bastantes coches ocultos, que bueno a mí me da igual vamos mejorándolos por ejemplo, no sé si era el coche escapotable o coche panther vale, que necesitábamos nada más Nada más que uno. Para poder hacer el helicóptero, ¿vale? Tenía que dar un par de tanques o algo de eso legendarias. Pero bueno, no me importa. Ya se conseguirán más. Ok. Lo que yo no sé es si después de fusionarlos. Nos salen en máquinas o no. Esos coches. O solo los puedes tener al nivel 1. No me fija la verdad, bueno. Ya sería viendo. Coche neón. Chicos, coche de prestigio Se consigue. sigue Creo que era el nivel 27 Creo, no me acuerdo bien Bueno, nosotros ya lo pasamos De largo hace tiempo El coche me gusta Tiene los, los neones debajo, En los bajos del coche Está muy chulo Vale, otra común Hatchback Más 10 Uf. No nos sale nada repe ¿eh? Pero nada y bueno, ya van quedando muchas menos máquinas Os voy comentando Me habéis preguntado en los comentarios eh, Que cuándo va a salir la actualización No lo sé ¿Vale? En tal que sepa algo Corriendo subo un vídeo diciéndolo ¿Vale? Eh, ya sabéis que Tias of cash lo publica todo en Facebook Si no me seguís en Facebook eh, me creé una página donde voy compartiendo siempre todas las publicaciones No solo de mis vídeos, sino de Clash of Cars O todo lo que tenga que ver con él Vale, coche estruendo Buen coche que nos sale Mejorado, bien, subimos de nivel, 42 Y a ver qué nos dan Ok, esto es cañón de congelación Una bola más de nieve Ojo, ahora cuántas salen Dos bolas no, si... Vamos cheto ¿eh? Para la batalla. Para la batalla vamos cheto Ya los coches me van cogiendo ahí un plus de mejora que... Mola, ¿eh? Mola. Dejadme abajo en los comentarios qué nivel tenéis vosotros. Coche de rally. Al City... Veo más factible subir de nivel otra vez que me den gemas. Madre mía. No va a estar complicado que para la próxima actualización Que se si viene dentro de muy poco Tengamos suficientemente gemas ¿eh? Porque si saca una legendaria Seguramente esté para comprar Y cueste alrededor de 200 300 gemas me parece a mí. 300 creo que va a costar Y ya veis las que tenemos Que son muy poquitas Madre mía, cuánta bola amarilla Madre mía Ojo que llevamos ya unas cuantas Y legendarias Pocas Últimamente me salen muy pocas No sé si han tocado El porcentaje De las bolas Plan, Han bajado la probabilidad de que salga legendaria O algo, pero Ahora me salen muchas menos que antes Me acuerdo a los inicios de De subir vídeos Que a lo mejor Habría 20 máquinas y me llegaron Incluso a salir Dos seguras, tres no me acuerdo Pero me salían legendarias ¿eh? Vale, bolsa escolar Madre mía, pues. No hay niveles ni nada, chaval. Aquí todavía mejorando todas las aperturas que hacemos. Ya lo veis vosotros. Que aquí no hay nada de hack. Todo lo hago yo a mano. Consigo las monedas con mi sudor y sangre. Y os traigo las aperturas para que la veáis. ¿Vale, chicos? dejar un like. Por el esfuerzo. Dejadme también, os lo he dicho antes, el nivel. En el que estéis vosotros, chicos. Me interesa, ¿vale? Y bueno, va a seguir abriendo aperturas de máquinas. Y nada. Ok. Ojo. Onda retro. Vale, este coche. Que no está tampoco feo. Ahí va. A ver qué sale en esta. Con un hacho Me está ya resultando un poco incómodo Que no me salga legendaria Y tampoco sé Ahora cuando terminemos el vídeo Nos vamos a ir a los coches fusionados Porque Solo tenemos dos Dos vídeos que he subido Nada más que hay dos Y nos faltan todavía muchos por tener Lo que pasa que no me salen No me salen Tal que tenga cualquier coche el mini tank el mini tanque, lo que sea. Mira el pola. Míralo. Nos costó conseguir los caramelos en Navidad. Si os acordáis bien, abrimos todos los regalos. Hicimos un récord con el trineo mientras consigamos caramelos de 90 y pico. No me acuerdo muy bien. Lo no tengo que registrar en el juego. Ojo al Duque. Vale. Buen coche. Ojo, enseguida subimos de nivel. 13 máquinas, ¿vale, chicos? 13 máquinas. Venga, número de mala suerte. Dame una legendaria. Número 13, venga. Uy. Morada, bueno. Morada. A ver si nos sale algo que nos interese. Dame algo. Carrito de lato. Está. Vale, está al máximo. Que nivel 7 para ahorrar. ¿eh? Madre mía, chicos. No sé con cuántas gemas hemos empezado el vídeo. Pero no hemos subido nada. Otra morada. Ay, señor. Si es que encima de todo, repes no me salen. Otra vez, coche de bloque. Al máximo ya. La próxima vez. Nos dan gemas De momento yo creo que vamos a subir otro nivel. En el vídeo de hoy. Bueno, no está mal. A ver qué mejoramos ahora. Las mejoras son buenas, ¿eh? Porque okay, pasar a, por ejemplo, el anterior nivel que hemos subido de pasar de un cañón de congelación a dos oh, tela, eh vale, dos gemitas más y continuamos con el vídeo y nada chicos, comentaros también el nuevo mapa que se nos viene así rollo virtual como trayéndolo del mundo del, de Drone, no sé si todos lo conocéis mira, el quitanieve ese coche que necesitamos dos vídeos para conseguirlo 58 máquinas, chavales. Buscándolo, no sale. Luego abro 5 máquinas así de jajas y sale. Ya sabéis que es el coche que necesitáis para conseguir el quitanieve. Muy complicado todo. Mira el totem. Ahí está, el máximo. Mira, el chulo. Totem, que para mí es el coche oculto más difícil de conseguir de todos. Venga, épica. Bueno. Al menos hoy nos han salido varias épicas. Unas tres o cuatro llevamos. No hace un feo. Aquí está el dragón que... Buah. Estoy ya más que cansado de que me salga el ripi. Me podrían salir otras épicas. Que creo que el ariete no lo tenemos. El ariete, chaval. Ya hace unas cuantas actualizaciones. Pero no, no lo tenemos. Ay, señor. Venga, dame algo chulo. La escoba voladora. De Harry Potter, chavales. Y subimos de nivel al 43. Ahí lo tenemos. Subida de nivel. A ver qué mejoramos ahora. Ojo. Cañón. Más 15 de daño. Guas. Una bolicha de esa. Revienta cualquier coche que esté bajo de nivel. Guas. Pues. Pinta muy bien, eh. Algún día intentaremos hacer algún top. Entrar en el top. Hacer unas salvajadas de coronas en una partida Os lo traeré al canal Vale, cochecito de golf Ok, vale chicos Ya se acerca al final Quedan 5 máquinas <ríe> Y no ha salido una legendaria Yo de verdad, eh Pienso que han bajado la probabilidad De que salgan legendarias Porque antes salían muchísimas más ¿eh? Vale que ahora hay más coches Pero también hay más legendarias entonces, no me cuadra. Si yo no pido nada, que me salga algo que quiero. Un coche para fusionar, ¿eh? madre mía. Una legendaria, por favor. Venga, que se viene la épica, ¿eh? Que se viene la épica. Bueno, otra vez. ¿Qué pasa hoy con los coches ocultos? Nos han salido un montón, chavales. Un montón. Tres máquinas, venga. Madre mía 35 máquinas y aquí, Madre mía Otra común Uf. Bólido clásico Bueno Este nos lo quitamos de encima uh -huh. Ya la próxima vez nos dan gemas Y dos máquinas chavales Dos máquinas y terminamos Cruzad los dedos Otra común No me lo creo no me lo creo. Y es que da nieve. Coche oculto. Hoy el vídeo de cómo conseguir coches ocultos. Venga, última. Crucemos los dedos. Se viene la épica. Venga, dámela. Dámela. ¡No! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No ha salido ninguna legendaria. Madre mía. Madre mía me sale El coche de Mario De Mario A jugar Mario Kart A jugar Mario Kart Pues ya está chavales 35 máquinas Mira Mira, mira Nos podría salir el descapotable por ejemplo No nos ha salido ninguno Todos los tenemos Mira el pante. No sé cuántas veces he hecho ya apertura y no nos salí el mini tank, También nos falta el Fénix. Y así es que nos, no nos ha salido ningún coche que necesitamos. Mira, a Ariete, estoy consigo yo este coche fusionado. No me sale Ariete, vamos, liberándole a un padre por Navidad. Madre mía, nada, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que en tal que ahorro un poco, os traigo esta apertura de máquinas Que no viene nada mal Para subir niveles, para conseguir lo que necesitemos Subir gemas Y nada más chicos, en tal que haya nueva información de Crash of Cards eh, Teneros informados Suscribiros, darle un buen like al vídeo Que se vea bien Que mucha gente lo vea, que cada vez seamos más grandes entre todos Que hagamos este juego más grande y nada más. Eh, hasta el próximo vídeo, chavales.